Yo quería que Angel lo intentara, no va a poder intentar. Lamentablemente, <risa> se van a perder eso. Y es que TikTok elimina los videos con el desafío de los guacales. Ya TikTok lo está quitando, Villalona. Así mismo es, eh, Camila. La red social TikTok está tomando fuertes medidas contra el crate Challenge. A la red social no parece haberle causado, muchas gracias, este nuevo desafío, sobre todo por el peligro que representa la prueba y que se ha reflejado en las miles de caídas registradas por Internet, que son muy fáciles de encontrar con una simple búsqueda a través del hashtag. A causa de esta prohibición, la red social ha eliminado videos que muestran a la gente uh, eh, realizando el, de, el desafío y están redirigiendo las búsquedas a la guía de uso oficial de TikTok como una forma de disen, desinte, Dios mío, dichos contenidos. ahí está TikTok metiéndole mano a el Crate el Challenge. No, pero realmente, a pesar de, de todo que yo quería ver, él haciendo. ¿Sabes que TikTok es una plataforma que lo ven muchos niños y a los niños les encanta inventar malo de aquí. Entonces, ¿qué pasarán este tipo de situaciones? Eh. Es fuerte y es bueno que lo que lo eliminen, porque tú sabes ¿no? que yo manda a ya hacerlo, entonces ahorita quién sabe dónde iba a parar <risa> que quitaran eso, no pero yo no sé, la gente está tan aburrida no no nada que hacer, qué conciencia tiene yo el cremario, pero son los muñequitos. Like, a eso no me a subo yo el, ni matado, a eso no me subo yo ni matado, tu ¿tú tú iba a subir, pero ya no puedo subir. ¿Debería? No creo así, ¿no? yo, corro, <risa> yo, yo creo que ni el grupo, yo creo que, ni el grupo de, que se pone a, a hacer ejercicio fuerte. Parkour, ¿no? que se llama? No, Algo ni de, ellos, ni, el, ni los muchachos del parkour. Pero yo hablo de un, de un grupo que hace ejercicio fuerte allá en el complejo. Yo creo que ni ellos se atreven a hacer el... el, el, el el crash challenge. O sea... Gente no se puede curar ese Es que lo se sube más loco que lo que lo mandan, dime. Mira, <risa> ve no, Y mucho, mucho video, mucho video. muchos challenges coco de cocotado, de co nayado, de todo, mira, ve y... Sin <risa> cotillas. Todo. Solamente los... Eh, eh, Pan. Solamente los de Capricornio y, y, lo, lo hicieron y era más peligroso, ¿eh? Los de Capricornio lo, lo hicieron. Los Capricornio no eran peligrosos porque uso guacales de la presidencia, esos guacales. Se dan duritos. Capricornio regaló dinero ahí. Sí, porque estos son huecos por adentro, pero los de, lo de la cerveza tienen, tienen Tien, hoyo oh, tiene de Ajá, y entonces eso ayuda que, que, que no tiemble. No, entonces, no entonces, no sé pero estos vale. guacales no, estos guacales o sea, son o sea, huecos. Que sean como... rígidos y que sean fuertes. Exactamente. Entonces Capricornio no supo hacerlo. Se guayó ahí y regaló el pueblo. Tuvo que dar cuarto ahí porque estaba dando. ¿Cuánto dio Capricornio? 1.500, estaba dándole a los, a los muchachos. Y fueron como 5. Si, o sea, dio diez mil pesos en eso. El dio ya, su, 1, como algo como, como 10.000. Ya son regaló, el en tu tiempo. él no es cuarto, pero vete a un barrio donde el conchero se que gana 100 pesos el día. Barrio, lo van a hacer, creo que ah, pueden, con eso tú se rompió la cabeza, mil 1.500 se pagan a la vida. Pero la para cabeza. una gente del barrio que vive el día a día. Que tú, para que tú le para tú le saites con ella, te lo va a subir 30 veces hey, yeah. okay.